Buenos días, gracias por la, por la introducción. Eh, voy a partir de para aprovechar bien, bien el tiempo. Eh, mi presentación es bastante más aterrizada, en cierto sentido, para mostrar algunos ejemplos y algunos desafíos y contribuciones que está tomando ahora la, la robótica a nivel mundial y nacional, en particular con respecto al, al COVID. Eh, mencionar que el. el hay robots que se están usando a distinto nivel en distintos países, eh, en distintas áreas de, de, de, de, de, de la, del ambiente público y privado. En, en particular, el mayor uso que se está dando a, a estos robots, tanto terrestres como aéreos, es eh, en seguridad pública, en, en salud, fuera de hospitales. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. También hay algunos países que han usado robots en salud en hospitales y otros relacionados con infraestructura crítica, calidad de vida, eh, cadena de producción en laboratorios, y finalmente, temas de cuidado de, de mayores o personas que están en cuarentena. O Entonces sea, tenemos todo este espe espectro de, de posibles usos que se han dado a robots en, en el contexto del COVID, y vamos a discutir algunos ejemplos específicos. Pero antes de, de ver esos ejemplos, Destacar algunos puntos previos, entender bien eh, en qué casos eh, se pueden usar robots, vale la pena usarlo y en qué casos eh, no. Y eh, estas son discusiones que, que se, se han hecho en el ambiente de, de investigación en robótica, de gente que trabaja en robótica, en particular en desastres naturales, también ah, ya han comentado algunas de estas ideas y yo las, las tomé para comentarles en la reunión de hoy. Primero es que eh, los robots eh, no deberían, y en general, dice que pueden eh, tomar el lugar de trabajadores calificados. Es, decir, es, es muy difícil reemplazar algunas tareas específicas de trabajadores calificados como médicos, enfermeras o especialistas, en, en particular en, en emergencias médicas. Lo segundo es que hay situaciones donde la empatía humana es muy importante, eh, es, es muy importante, es exactamente crítico que en esos casos no, no usar robots porque es muy difícil lograr una empatía alta con, con robots eh, todavía, en particular en, en casos críticos. Son, estos son dos casos en que el, el uso de robots eh, no, no se recomienda y es, es muy difícil hacerlo, hacerlo muy bien. Eh, ¿En qué casos sí se puede usar robots y se usan? Eh, lo primero es para proteger a trabajadores humanos es decir, para protegerlos, para mantener la distancia social, por ejemplo, apoyar eh, la seguridad en su salud. El segundo es buscar eh, minimizar el tiempo en tareas que no requieren una alta calificación, es decir, liberar, automatizar, liberar tareas en que los humanos eh, en realidad no, no se requieren. En esos casos sí tiene sentido usar un robot. Eh, las tareas que son muy repetitivas eh, son prioritarias, pero eh, pueden... Son tan repetitivas que pueden llevar errores, ahí también tendría sentido usar robots. Y finalmente, en algunas tareas de apoyo a prevención, eh, a, a divulgación, a motivación y tareas relacionadas con salud mental. En este sentido, los robots eh, realizan tareas y, y en particular en desastres naturales no, no reemplazan a las personas. ¿eh? Lo, los robots básicamente pueden realizar tareas que una persona no podría hacer eh, porque simplemente es, es, es imposible eh, uno piensa en tareas que una persona no podría realizar de manera segura y es más amplio que el COVID uno puede pensar uno puede pensar en ambientes de desastres nat naturales en terremotos en, en, en, en, en incendios etcétera y eh, finalmente los robots como se hacer mencionado buscan liberar tareas para reducir la, la mayor carga de trabajo que produce en, en emergencia, la, la, la carga de trabajo aumenta mucho el personal de salud y los robots pueden ayudar a liberar parte de esa carga mayor de trabajo en particular, eh, actualmente eh, los robots se, se están usando para tratar a pacientes en hospitales pero sin, sin reemplazar a los profesionales, sino que hacen un, un, un, una, un apoyo y en particular son robots que son teleoperados para asistir eh, la, la experiencia con enfermos y con en cierta distancia social y mantener la aislación. Y por último, algo más dirigido hacia los, hacia los investigadores, la gente que trabaja en robótica, en, en general, cuando uno, en este tipo de emergencias, se recomienda no eh, crear nuevos robots, no partir de cero, sino adaptar eh, los robots eh, ya existentes. ¿no? Para crear un robot desde cero en una emergencia es algo que no, no se recomienda, es muy difícil probarlo, los recursos son escasos, incluso los materiales son escasos, es difícil conseguir las, las componentes de un robot. Eh, se ha visto esa, esa dificultad incluso con respiradores mecánicos en, en Europa, y eh, partir de cero no, no es buena idea. Entonces, en, la gente que trabaja en robótica en general lo que está haciendo es adaptar robots que ya existían y los están modificando para un nuevo uso similar. Entonces, ahora voy a presentarle algunos casos de uso, algunos ejemplos internacionales y después algunos nacionales de robótica en el contexto del COVID. El primero es, es bastante fácil de entender, que tiene que ver con desinfectación. Eh, so, se, han, pues, se han desarrollado varios robots y algunos ya existían de antes para desinfectar en hospitales. ¿no? Son básicamente, básicamente robots que emiten luz ultravioleta y permiten eliminar eh, virus y eh, bacterias en hospitales. Estos robots tienen que ser teleoperados, son tareas que no lo podría realizar la persona porque esta luz puede ser dañina para los humanos. Entonces eh, estos robots pueden entrar una habitación habitación y realizar una desinfectación. Eh, ejemplo, este mismo tipo de robot, en este caso de, de otra empresa, que son robots que navegan automáticamente o semiautomáticamente automáticamente y... Eh, Básicamente limpian de, de virus la, las dependencias. El robot para desinfectar son robots tipo drones que se han usado en, en áreas públicas. Aquí se ve un ejemplo de un robot que lo, lo están llenando con un desinfectante que se rocía. Eh, y eh, lo desinfectan dos cosas. Uno, automatizar ciertamente los procesos. Eh, también le da mucha visibilidad. La gente puede ver están usando esta tecnología. Y ayuda a mantener también la distancia social. El, al moverse el robot, son las personas las que se mantienen a la distancia. Son robots eh, también para desinfectar, eh, en este caso con, con un líquido en, en transporte público, en un metro. ¿No? Es otro ejemplo de, de uso de ese desinfectante eh, aplicado por, por robots. Eh, a continuación les quiero mencionar dos, dos ejemplos que tienen que ver con mantener la distancia social a través de telepresencia. Eh, son ejemplos que creo que son menos comunes a lo que uno está acostumbrado a ver, por eso los, los menciono, porque no, no tienen que ver con, con, con, aparte de la seguridad y mantener la distancia social, con la salud mental. ¿eh? Por ejemplo, aquí vemos oh, en Japón una graduación, una graduación de estudiantes que terminaban su universidad y justo empezó la pandemia en el periodo de la graduación y esta universidad para poder hacer la ceremonia usó un sistema de robot, robótico de telepresencia en que estaban presentes en, en el lugar de la ceremonia solamente las algunas autoridades de la universidad y los estudiantes pasaban uno a uno en formato en telepresencia con un robot que los, los, los, les permitía de alguna forma sentir que estaban en el lugar eh, Y recibir sus diplomas. Tiene que ver con, en parte con, con salud mental, creo yo No, no es solamente un, una cosa así divertida Que es bueno, hagamos de la presencia en esta ceremonia Sino que es un, es un hecho importante La graduación a veces En, en muchas personas y familias Y aquí lo permite de una forma muy De una forma más cercana ya, Manteniendo la, la distancia social Otro ejemplo eh, relacionado que también tiene que ver con mantener la distancia social eh, y con, con un ejemplo de aplicación en, en investigación en, en el contexto del COVID. Hay un problema que es muy importante que tiene que ver con cómo se hace el seguimiento de las personas eh, que tienen COVID y que hayan podido contagiar a otras personas. Y eh, para probar estos sistemas, eh, laboratorios de robótica junto con Google, Apple y otras empresas, han estado probando estos sistemas, no con personas, sino que con robots. O Entonces, sea, estos sistemas se, se usan dentro de aplicaciones en teléfonos móviles, que básicamente permiten eh, informar a una persona que estuvo probablemente en contacto con alguien que estuvo en Y la, la, la evaluación de estos sistemas y el desarrollo se está realizando en algunos laboratorios con, con implementos robóticos. Otro ejemplo que les quiero dar son algunas aplicaciones específicas en, de robótica en, que se está viendo en Chile, que es bastante eh, eh, emergente, diría yo, y eh, para que tengan alguna noción de qué es lo que se ha hecho, y el la... primero es, eh, hay, hay una prueba de un robot de telepresencia que busca disminuir los contactos en hospitales, que lo que hace es este robot es básicamente cuando las personas llegan al hospital, este robot se acerca a la persona y a través de telepresencia, es decir, de la persona que está lejana, pero manipula el robot, interactúa con el paciente, la persona que está llegando, para decidir eh, si es necesario que se queden en el hospital o no, o derivarlo, a alguna otra dependencia del robot. Es una primera entrada al hospital para minimizar los contactos. Otros, otros ejemplos que han salido bastante en, en la televisión tienen que ver con eh, mantener distancias y seguridad de ingreso a alguna, algunas dependencias de empresas, por ejemplo, o el uso de, de cámaras termales para estimar eh, temperatura y poder eh, identificar posibles eh, personas contagiadas. Son, son temas relacionados con control de ingreso y poder tomar datos y censar y también regular información de cómo se está desarrollando el, los contagios. Eh, finalmente, hay desarrollo relacionado con robots. Aquí son solamente unos ejemplos. No estoy poniendo todos los casos porque no es no, no la idea de esta presentación. Aquí hay un ejemplo de automatizar los laboratorios de PCR. Todos sabemos la importancia que tienen estos laboratorios para poder analizar las muestras eh, y automatizar y acelerar el estudio de estas muestras. Y es muy importante tanto para PCR como para otros procesos, el poder automatizarlo, que algunas tareas no las hagan personas, sino eh, robots. Y eso eh, permite tener más muestras y permite liberar el tiempo de esas personas para que hagan otras tareas que también pueden ser eh, importantes. Por último, me gustaría mencionar dos, dos temas que creo que son importantes, que voy a mencionar y discutir un poco más hacia adelante. Es que. Eh, gente que ha estado en los últimos años trabajando en robótica, eh, cambió un poco el foco en los últimos meses y ya se ha dedicado a temas de importancia en el contexto. Por ejemplo, eh, grupos que trabajaban en robótica, mecatrónica, electrónica, han estado trabajando en los últimos meses en la construcción, diseño, mejora, o adaptación incluso de respiradores mecánicos. Entonces la, la robótica, al ser un área tan amplia, eh, que, que, que con, a la que convergen muchas disciplinas, también permite aportar a muchas áreas eh, relacionadas. Un caso similar tiene que ver con eh, la impresión digital, los laboratorios digitales, eh, la mecatrónica, y eh, en este caso también eh, muchos laboratorios que también trabajan en robótica o imprimen o generan algunos implementos han cambiado su foco y han apoyado a, a enfrentar el covid con el, el otro tipo de implementos. Entonces ahí el, la importancia es la capacidad que existe actualmente y eh, cómo se ha redirigido a la, a la necesidad actual. Y eh, para cerrar me gustaría mencionar algunos desafíos que yo veo como importantes a futuro y puntualmente. Y creo que lo más importante a destacar es que eh, en, en cada país, incluso diría en cada región, muy necesario tener capacidades instaladas, es decir, los sistemas centralizados, sistemas donde eh, dependemos mucho de otros, por ejemplo, dependemos mucho de otros países, eh, en este contexto de emergencia no es bueno, especialmente en, en, en emergencias globales, y las capacidades locales para desastres naturales, para pandemia, el conocimiento de la educación, investigación, desarrollo, innovación, son de gran importancia y, y yo espero que Chile eh, aprenda eso, y se dé cuenta, yo creo que lo está haciendo, de la importancia que tiene la investigación, el desarrollo de la industria nacional, que la industria nacional pueda desarrollar su propio producto, eh, el tener eh, redes de articulación, de, red de trabajo, que pues, las universidades también pueden ser muy importantes en eso, eh, son, son cosas muy importantes. Y finalmente, ¿no? relacionadas con eh, regulación con ética, con la aceptación social de la robótica, también es muy importante y este tipo de mesas que estamos organizando hoy buscan eso, una, una discusión más, más transversal de distintos tipos de público para eh, que a nivel, a nivel de país se genera una discusión, sobre, en este caso sobre la, la robótica y su implicancia. Finalmente, para cerrar... Eh, Indicar que la, la robótica eh, puede, puede ser también muy, muy motivadora. Y en este caso es un ejemplo de un, un colegio donde un grupo de niños desarrollaron un, un robot que simplemente sirve para entregar eh, alcohol gel. Este ¿no? es un robot con Lego que es relativamente simple de construir. Los niños acercan la mano, no tocan nada, el robot detecta que están las manos y entrega el alcohol gel. Y este tipo de robots sirven para motivar a los niños, para generar curiosidad, les da, una noción del cuidado que es importante eh, y este tipo de, de, de acciones también es, es importante destacar y, y potenciar eh, gracias